Nos mantenemos en el momento presente y observa qué clara y estable está tu conciencia. I think there are some key cards corrections the world of consciousness fear meditation every day. You siento que algunas personas ya stan practicando todos los días in the campo de conciencia mundial When your consciousness emerges cuando la conciencia se funde en el campo de conciencia mundial, se siente diferente. El campo de conciencia se vuelve cada vez más sutil y más puro. It's not just so easy to experiment with uh, the best. Uh, no, it's not so easy to experimentar este estado. But if you keep connecting uh, to uh, the world consciousness. Pero si tú practicas esta meditación del campo de conciencia mundial durante mucho tiempo, te darás cuenta de la diferencia. Poco a poco te darás cuenta que eres como una gota pequeña y pura fundiéndote en el océano una gota de agua en el océano the ocean is a mega aquifer many many countless drops of water el océano está formado por muchas, muchas gotas conscientes, y tú eres una gota de agua fundiéndote en el océano y constituyendo el océano ese océano you cuando cuando ocean. tú mejoras tu práctica mejoras todo el océano When the ocean, uh, clear, cuando plural, el océano se vuelve claro y puro Tú también, al mismo tiempo, te vuelves claro y puro. Porque tú y yo y el océano somos uno. Bien. Uh, want, Así que si quieres, si quieres ayudar a mejorar y aumentar world, el poder y las funciones del campo de, de conciencia mundial, por favor, fúndete. fúndete. en él y mejórate a ti mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos que esto suceda? Si tu corazón, en lo profundo, cree en ese campo de conciencia mundial. Ahí está ese campo de conciencia y tú creas ese conciencia profundo y despierto. Si tú crees en ello, tú ya estás conectado en lo más profundo. You are already by the world consciousness. Y tú ya estás intensificando ese campo de conciencia mundial. Then you just with y entonces, solo necesitas conectar conscientemente con él en la vida diaria instante a instante tiempo a tiempo cuando conectas con el campo de conciencia mundial realmente tú vienes a tu interior y al mismo tiempo te fundes con todo el campo de conciencia y con el universo. Esto sucede al mismo tiempo. Cuando ya te unes, a ese campo de conciencia, entras en un estado de conciencia despierta e infinito. Y ya no necesitas pensar en que te vas a, fundar, a fundir con el campo de conciencia. Tú solamente te relajas y te purificas. Tú eres el campo de conciencia mundial. You are the entire universe. Tú eres ese estado de integridad universal, de completud. Yes, Solo purificándote y estabilizándote es la manera de sostener y mejorar ese, ese campo de conciencia mundial y traer beneficios a todo el mundo, a todo el planeta. Cuando muchas, muchas personas entran en este estado y realmente todos nos fundimos, nos sostenemos sin pensar, ah, like um, drops water, como gotas, ocean, como el, drop water así como las gotas pequeñas generan el océano conectando juntas sostienen todo el océano y se sostienen unas a otras. Conociendo, out. conociendo una gota de agua, conocemos la existencia de todo el océano. Y cuantas más personas se unen, el campo de conciencia despierta y la meditación el campo de conciencia mundial será ser más potente, beneficiándolos a todos. Ese campo de conciencia despierta, ese campo de conciencia pura, Va más allá del marco de referencia social. Y puede liberar todas las fijaciones del marco de referencia social. Liberar todos los conflictos y bloqueos. Hasta que desaparecen. Y así que ese campo de conciencia de muy armoniosa resonancia va a través del cuerpo de Chi. Y a través de todos los niveles físicos internos, armonizando todos los tipos de chi, limpiando el interior. Creando un estado muy armonioso en la humanidad, animales, plantas, en todo. Así que debemos entender que practicando nuestro estado minyue de conciencia, el campo de conciencia mundial despierto, es muy significativo para todo el mundo. Si sí, realmente entendemos este punto, y entendemos lo que estamos haciendo, que es lo correcto. No dejamos de preocuparnos de qué tipo de experiencia estamos teniendo. Y solamente. Solo haces lo que debes hacer. Es una elección de vida. Si sí, los otros no creen en ti, pero los otros te aman, Tú no tienes que estar juzgándolos o peleándote con ellos. Solo les envías amor puro desde un estado puro, min yue. Si todos hacemos eso, el mundo y la vida se va a ir transformando naturalmente a un estado cada vez mejor. Bien. Vamos a mantener este estado bello y puro y abrimos los ojos despacio. espacio. Uh, hello, Sarah. Hola, Sara. Nicolás, ayudando. Hola, yo soy Sara. Y les voy a explicar lo que vamos a hacer hoy. Las personas han escrito sus preguntas, las hemos juntado en el chat, y para que el maestro Wei responda, y si en el chat alguien, alguien quiere poner alguna pregunta, pues la puede escribir en el chat, o puede levantar la mano, vamos a ir respondiendo y luego vamos a parar un poquito para entrar en la práctica las preguntas van en torno a Minjue el ego el marco de referencia el océano de Chi el Ejo en ti, el efecto de Minjue en la vida el campo de conciencia el campo de conciencia mundial o alguna pregunta no, en torno al course. curso so, Jue. The, to así que ahora estoy esperando las, las preguntas y agradezco, okay, muchas gracias you. Teacher Wei okay, going to hurry sin ningún tipo de prisa, todos sí. mantenemos este bello estado sí. estable en tu conciencia pura dentro de ese campo de conciencia mundial. ¿Ya hay preguntas? ¿Cómo es que trabaja el campo de conciencia con, en, en la oración y en la meditación? Cuando estás haciendo la meditación, el campo de conciencia tiene diferentes niveles. La conciencia de toda la humanidad tiene un campo de conciencia humano, general. En ese campo de conciencia humano, el 99,99% 99 de las personas están perdidas de sí mismas y tienen muchos conflictos en su vida. Entonces, ese campo de conciencia no está muy organizado. Tiene muchos bloqueos emocionales en ese campo de conciencia. Pero las personas que empiezan a practicar. No importa que sea chikung, que practique meditación, o religiones, por ejemplo, las religiones islámicas. Cuando tú estás orando también es un tipo de meditación. Cuando haces eso, la conciencia entra en un estado pacífico relativo. Es más armoniosa y tiene más amor. Para los practicantes, las conciencias en general suben o entran en un estado de alto nivel. Pero a veces que los practicantes y practican y practican y un día la conciencia se funde con el chi en el cuerpo y entran en un estado de campo de conciencia relativamente pacífico también. La resonancia sucede en ese nivel. Then, people, Cuando algunas personas, when they practice, they en, en la práctica, comienzan a observar sus propios pensamientos, they also more también se vuelven más That's enfocadas y pacíficas cuando las personas se enfocan en, en visualizaciones bellas por ejemplo en las prácticas budistas que tienen bellas imágenes visualizan o oh, la imagen de un maestro cuando visualizan algo bello y pacífico también crea nuestra resonancia pacífica, ese campo de conciencia. Cuando nosotros practicamos ming Yue, la conciencia se observa a sí misma y también crea ese nivel de campo de conciencia. Es el mismo campo de conciencia que la resonancia. La resonancia del campo de conciencia está muy cercana. Es cuando estamos muy juntos, ¿eh? influye a todos. Por ejemplo, Tú observas, visualizas una bella imagen, muy bella, y visualizas el pensamiento muy bien. Y, y también observas la conciencia pura en estado minyue. Generalmente decimos. Que la, las personas observan se observan a sí mismas el observador se observa el observador observa las imágenes y observa las imágenes de los pensamientos cuando el observador en ese nivel mingyue en ese campo de chi se vuelve potente eso puede influir para que las personas enseguida se coloquen en la vibración de Minyue y observen sus pensamientos. El campo de conciencia influye unos en otros, influye a todos generalmente decimos que un alto nivel de conciencia, un campo de alto nivel, siempre brinda beneficios a las conciencias de más bajo nivel. Y siempre que practicamos, creamos un campo de conciencia despierta en ese nivel, y ese tipo de conciencia va a través a través de todos los otros niveles más bajos. Y va a través del de campo de conciencia social, y esa llevando una resonancia que crea armonía en todo el mundo. Y desde ese nivel, alto nivel, en nuestra práctica, Estamos creando un campo de conciencia de más alto nivel. Estamos cerquita de ese campo de conciencia. Y ese, y ese campo de conciencia a la vez se desarrolla a través de un estado de iluminación. Cerca del ser verdadero, cerca del y yo a ti. Y eso es ¿por qué el por qué nosotros practicamos y por qué decimos conectamos las conciencias con los practicantes de alto nivel, conectamos con la conciencia del doctor Pan. Todos los campos de conciencias van unos a través de los otros e influyen unos en nosotros. Y eso es como el agua, si hay agua sucia, y tú pones agua pura, fundirse con esa agua, más sucia, el agua sucia sufre un proceso de cambio y se vuelve pura, clara, limpia. Bien. Gracias. Tenemos dos preguntas muy similares. ¿Puedes explicar y clarificar la diferencia entre Minhue, Ishi e Iyuan Ti y la mente? Bien. Ishi es un término chino. y s h i que lo traducimos como conciencia. El significado realmente tiene muchos niveles de conciencia, incluye muchos niveles. Cuando la conciencia se funde con el cuerpo y haces movimientos como un pequeño bebé que hace movimientos no, no piensas pero haces movimientos y ese es un tipo de nivel de conciencia de. y luego poco a poco ese, ese, ese ser se desarrolla en los pensamientos en imágenes y luego posteriormente los pensamientos en conceptos. Bien. Y también aparecen las emociones. Y, uh, y también aparecen los pensamientos que tienen que ver con las superabilidades. Your consciousness. Hasta que la conciencia pura entra en la observación de sí misma, entra en Minjue y el ser verdadero. Todos esos niveles, todos se llaman Ishi. Es un gran concepto. Cuando traducimos Ishi in English, en inglés, en inglés. When I Encontramos muchas palabras. Conciencia, is also big la palabra conciencia in en inglés también terms. es un gran término que incluye muchos niveles. Y entonces por eso hemos tradujimos Ishi como conciencia, consciousness. Pero la conciencia es solo un estado puro de conciencia, como minyue es el pensamiento, el, el pensamiento autoconsciente el estado autoconsciente. Cuando traduje en inglés, usamos inglés y esto significa la mente. La mente también es un gran concepto. También tiene el, el concepto de estar en un estado puro, pero generalmente la mente es, eh, se refiere fundamentalmente a los pensamientos, pensamientos, ideas, pensar. Eso corresponde a mente en su interior todos tenemos un observador y que observa cuando tienes pensamientos sabes sabes que tienes pensamientos cuando sabes que en tu interior hay pensamientos piensas bien ¿cómo? Tengo pensamientos. Pero tú sabes que tienes esos pensamientos. O sea que en el interior hay un conocimiento. El conocimiento es, proviene de ese observador. El, y eso quiere decir que el observador se conoce a sí mismo. Ese estado del observador en sí mismo es diferente a otro pensamiento. Porque cuando estás en ese estado, piensas nada, solamente te das cuenta de que eres el observador. Es un estado muy claro y muy puro, es un tipo especial de estar. Y eso es Ming-Yue. Cuando es estado puro, claro, se hace suficientemente claro y puro. Es el ser verdadero, es y yo en ti. Ese es el estado. De ello en ti despierto. I, yo Todos, Todos el tenemos ello en ti en el momento presente, y, pero, no no I, pero no lo sabemos. Porque ello en ti se ha olvidado de sí mismo, se ha perdido durante muchos años. I, Las funciones de ello en ti son recibir información y enviar información. Porque UNT se enfoca en las funciones. Se ha conectado con el mundo exterior y, y, y con todo tipo de información. Todos los días. Recibimos entonces muchísima información. Y, si solo te enfocas en esa información, conoces esa información. Y puedes conectar con los otros. Y puedes tener una... Puedes escuchar o puedes hacer algo. Cuando haces algo... ¿Mm? Envías información. Otras personas dicen a los otros, dicen, yo hoy soy el niño en ti, puro y pacífico. Yo soy. Como nos hemos perdido de nosotros mismos, no solemos decir yo soy, pero sí decimos cosas o escuchamos cosas. Todos pensamos algo. Hicimos algo. Así que, aunque hemos perdido de Yuanti, todos lo tenemos. Protectors. Lo perdemos, pero realmente do no, no lo we perdemos, we no perdemos, no perdemos Yuanti, porque Él está en el momento presente. We we Cuando decimos ay, we nos we perdemos we a we nosotros mismos, quiere decir. Okay. que olvidamos, que nos olvidamos de nosotros mismos. You don't know where are you. Si no sabes quién eres tú, you only know the world. si solo conoces el mundo you material, el mundo físico. No, todo Conoces todo tipo de información. Todos tenemos y yo a ti en el momento presente. Podemos decir que es el corazón de bebé. Así que ahora solo necesitamos cambiar la dirección de nuestra observación y pasar de observar el mundo exterior para conseguir información, pasar a observar el interior, paso a paso a observar hasta que el observador se observa a sí mismo. Y cuando sucede esto, entramos en el estado Minyue. Pero al principio, cuando entramos en el estado Minyue, continuamos con los hábitos de cómo observamos el mundo exterior, la manera de observar. We all, mantenemos pequeños atrapamientos o fijaciones. Continuamos limitados por la información potente del marco de referencia en su interior. Entonces al principio, esto significa que nuestro Minyue, aunque es muy puro, pero no es suficientemente puro. Los viejos hábitos generan bloqueos so escondidos en el interior, los viejos traumas, deep, constituyen muy profundas y potentes memorias escondidas en el interior. Seven nosotros no podemos ir a través y ver a través. Pero luego Minyue se empieza a hacer cada vez más y más puro, y comenzamos a cambiar los viejos hábitos y de pronto el interior se hace completamente abierto y nada puede Bloquearte nunca más. Y entonces tú entras en ese estado del ser verdadero, en ese estado del y -y nivel del Iyuan Ti. Y en ese estado nos liberaremos de todo tipo de viejos hábitos. Y la vida comenzará a ser libre. Okay. Bien. Gracias. La siguiente pregunta es, cuando practicamos nivel 1, nivel 2, elevar el chi, verter el chi, cuerpo, mente, cualquier tipo de... Movimiento de Chikung. ¿usted le re recomienda continuar no en este estado Mingyue? Él dice que no es necesario. Porque hay muchos, realmente hay muchos niveles de prácticas. El nivel de conciencia, el Chi y el cuerpo son una integridad. La humanidad y el universo es una integridad. En esa integridad, tú puedes ser. iluminar tu cuerpo desde la práctica de los movimientos y hacer tu cuerpo muy fuerte como si practicaras con cuando practicas artes marciales tú haces muy muy fuerte tu cuerpo y muy flexible en esa integridad la conciencia está en el cuerpo y el cuerpo se hace fuerte en el segundo nivel de práctica integral el chi se ilumina Entonces tú piensas que el cuerpo de chi el universo es chi. El cuerpo deja de estar tan claro. Los movimientos del cuerpo están al servicio del chi, están al servicio de que el chi fluya. Tú empujas y traes, abres y cierras. Al enfocarte en el chi, el cuerpo también entra en ese estado de chi. Las, las prácticas taoístas son la mayoría en ese nivel. Están desde el principio en ese nivel. Chun en Chikung. También. Si tú practicas en ese nivel 1, un, nivel 1, nivel 2, estarás practicando como persona de chi. En el nivel 1 sentirás que el chi en el cuerpo fluye, se mueve. Cuando haces tombi también el chi fluye cuando haces eh, la cabeza de grulla también. Cuando practicas nivel 1 el chi externo y el chi interno, el chi interno y el chi universal se funden juntos, empujas y traes el chi del universo al interior. Ese es, estás practicando en el nivel de chi, en la integridad de chi. En esa integridad de chi, en ese nivel, Tú necesitas saber que el cuerpo está en esa integridad, la conciencia está en esa integridad y se ilumina ese chi, está enfocado en, ese, en el chi. Después, en el tercer nivel, la, la conciencia es el, el foco. Iluminamos especialmente el nivel de la conciencia. Entonces, el Chi del cuerpo, el Chi universal, la conciencia se integra en, esa, en, en, ese, en ese nivel de Chi. Y sientes que todo es el movimiento de la conciencia. Por ejemplo, cuando haces tombi. Tú estás disfrutando de la conciencia, de los movimientos de la conciencia en tu cuerpo. Empujas si y traes, la conciencia pura empuja, la conciencia se expande en el universo. Cuando atrás, la conciencia viene, retorna al interior. Y en ese nivel, en ese gran nivel, Ay, es, es un nivel alto diferente a los otros niveles. Es el nivel de la conciencia. Si tú entras en el estado nivel, en el nivel de Minyue, y entonces ahí trabajas en la integridad Minyue. Cuando practicas en Minyue, Practicas en el estado del cuerpo de Chi, Ming-Yue. En el estado de universo Ming-Yue-Chi. chi oh, Ming-Yue. O hun yuan Lin-Chi. Oh, yuan Lin-Chi. Uh, Lin realmente In es Ming-Yue. Si tú no te das cuenta de ese observador puro, cuando dices Hun Yuan Lin Chi, dices palabras, pero no están en ese nivel. Hun Yuan Lin Chi significa que el observador puro, la conciencia despierta, se funde con el Chi universal, y entonces te enfocas y en y la conciencia pura y despierta pura. y se funde con el chi y transforma. Y entonces tú puedes ah, ver que este nivel está bien, pero y el, nivel, el, nivel, y el nivel eh. Es un nivel más profundo o de, de más alto nivel de wow. práctica. ¿Por qué? Yeah, so ya lo hemos know. dicho. Mm -hmm. Porque el nivel de práctica ming jue, your, your mejora la esencia de la conciencia tu ser consciente es el maestro la, la llave maestra porque tú, cuando tú practicas en el nivel del cuerpo porque la maestra min Jue, se pierde en tu cuerpo. Y te pierdes de ti mismo. Y tú vas a obtener beneficios para el nivel del cuerpo, pero, pero te convertirás en un esclavo de tu cuerpo. Y el cuerpo será la gran limitación para tu conciencia. Y vas a empezar a tener miedo de tu cuerpo físico. Y puedes tener miedo si tienes enfermedades, problemas o puedes temer a la muerte. Si tú practicas en el nivel de Chi, la conciencia puede perderse. Energy, cuando energy. se enfoca en la energía, en el chi, todo es chi, es energía. Es bueno. Es bueno para la vida. Eh, es mejor que cuando te enfocas en el cuerpo físico. Porque el chi es invisible. It's already y es tan grande que se funde con el universo. La fijación y las fijaciones con el mundo material se hacen menos, pero te estás apegando o quedas atrapados en el chi. Y la conciencia puede mantenerse sin conocerse a sí misma. Master, Antes algunos maestros eh, taoístas, taoístas help you help, help you help. decían para ayudar a las, a las personas, sed, the body, the food, the body, the decían que los eh, taoístas se eh, apegaban al aire. When you focus on en el estado taoísta, cuando nos enfocamos en el chi y nos apegamos en el chi, también estamos apegándonos al cuerpo. Porque queremos juntar más chi para nutrir el cuerpo, el cuerpo de chi. En el nivel del cuerpo, en el nivel de chi, nos perdemos de nosotros mismos. La maestra o el maestro se queda esclavo del de chi y del no cuerpo. Pero esto no significa que esos niveles de práctica que no, no sean buenos. Son buenos también. Cuando entras en el estado Minjue, en la completud, en la integridad, nosotros nos conocemos, conocemos a nuestra conciencia y nos liberamos de todos los apegos al cuerpo físico y al chi. Y entonces la conciencia empieza a ser su propia maestra. En el interior se genera una gran confianza. La conciencia confía en sí misma. Y esto es muy importante. Cuando tú te vuelves el maestro, te liberas de los apegos del cuerpo físico y del chi. Y cuando te liberas, te vas poco a poco liberando de los apegos del mundo material. El cuerpo físico, el chi y el mundo material son servidores de la conciencia. Y cuando la conciencia se vuelve libre, de pronto desaparecen los problemas de nuestra conciencia. Y entonces esa conciencia libre Puede transformar tu cuerpo y tu chi de forma libre, fácilmente. Porque el potencial se desarrolla. Hay menos fijaciones. Y cuando no hay apegos o atrapamientos, la potencia de la conciencia se abre. Pero esto no significa... Que practicando Minjue en un alto nivel vas a tener más habilidades. Algunas personas practican a nivel físico y a nivel de la energía y obtienen más, más habilidades que cuando practican en Minjue. Su cuerpo es más fuerte el cuerpo se hace fuerte cuando practican ming También sucede así. Depende esto de tu estado en la práctica. ¿Y cuánto tiempo practiques? En la integridad o completud, la habilidad y el Kung Fu se expresan esa completud principalmente, pero... algunos problemas no pueden resolverse completamente desde la integridad del cuerpo físico o de la integridad del cuerpo de chi solo se pueden resolver en el nivel de la conciencia y por eso decimos que meng es la llave maestra los métodos, no decimos que los métodos son la llave maestra. No es el, la práctica a nivel, en el nivel de Chi, la maestra, no. Porque los bloqueos son programas, patrones en la conciencia. Así que hoy hay muchos practicantes que desde el principio le gusta practicar los movimientos físicos le gusta mucho practicar en el nivel de Chi y sentir el Chi la mayoría de las personas y eso está bien pero después que practicamos durante, a un cierto nivel empiezan a surgir en un determinado nivel los bloqueos. ¿Por qué? Porque los bloqueos estaban siempre en el marco de referencia. Aparecen los problemas emocionales y no, no, no han podido ir más allá. Así que si realmente quieres practicar bien, si quieres realmente complar, cambiar el destino de tu vida, tarde o temprano, tendrás que entrar en el nivel de la práctica Ming-Yue, ir desde el ser verdadero hacia el ser verdadero. Cecilia ha preguntado desde Venezuela yeah. si tú quieres ser un, un ser des, eh, despierto en la vida cotidiana eso es muy muy bello maravilloso este es nuestro pro, eh, propósito de práctica. Necesitamos no separar la práctica de la vida cotidiana. Si tú piensas que la práctica es la vida cotidiana, esto significa que te has quedado fijado en los métodos. Te has quedado limitado en la práctica de los métodos. Te has enfocado, estar bien, muy enfocado en la práctica, en el tiempo de práctica está bien. En ese estado, Minyue. Pero en la vida diaria debemos mantener ese estado. Aunque en la vida cotidiana no sea suficiente, te pierdas tu estado minyue. Tú te das cuenta y rápidamente, súbitamente vienes. Y entonces Mingyue comienza a disfrutar la vida diaria de todo. Entonces, eso quiere decir que estás disfrutando de tu estado Mingyue. Y en tu marco de referencia, tu marco de referencia, tu estado Mingyue conecta con todos los órganos de los sentidos y con tus sensaciones. Y si queremos mantenernos en la vida diaria, diaria de esta manera, está muy bien, pero no es tan fácil. Porque necesitas un profundo entendimiento, no necesitas una gran intención. Sí, si no tienes una eh, práctica diligente y una intención potente, es muy difícil que mejores tu vida diaria. Porque los viejos hábitos están viniendo otra vez a ti. Muchas gracias, muy bueno. Y disculpen, por favor, la llamada. Mm -hmm. Okay, so I have um, so I just lost my place. So okay, what, um, Ishal says, I started meeting meditation in I think 2017, and since this time, I have less desire to do the physical practices. Like you up, or you down. En 2017 estaba haciendo una práctica uh, de elevar y verter el chi desde entonces like y estaba en una situación pacífica, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es sin ninjas, distracciones. Y entonces pregunta acerca de la okay. práctica de Mingyue y de la ¿Cuánto práctica física. ¿Cuánto, cuánto, cu ¿Cuánto le debes dedicar a una y a otra? ¿Cuánto tiempo en la vida diaria? Yo pienso que para ti y para la mayoría de las personas necesitan combinar la práctica Mingyue con los movimientos juntos. Si tú practicas meditación, meditación en silencio, sin hacer movimientos, y si te enfocas en Mingyue profundamente y vas profundo, cuando tienes la experiencia de Mingyue, necesitas usar Mingyue para transformar el cuerpo. Mingyue se vuelve muy puro, muy estable y muy poderoso. Y tú usas Mingyue para observar el cuerpo a, a un nivel muy fino y muy profundo, poco a poco. Vas a través vas a través de tu cuerpo a un nivel muy fino y puedes incluso sentir que el cuerpo es un espacio vacío. Al principio, el espacio vacío. Puedes sentirlo, pero, pero luego vas manteniéndote y yendo más profundo, y de, de pronto el espacio se vuelve muy puro. Ese es un tipo de curación o sanación muy bueno. Está limpiando el cuerpo, purificando el cuerpo en el interior. Todo el cuerpo de chi se purifica a sí mismo. Pero la meditación estática no es suficiente. Puede ser meditación sentada, meditación acostada, no es suficiente. Lo mejor de todo es la meditación de pie para nuestro propósito. Es buena, pero es más desafiante esos desafíos mayores. Es una vía para entrenar la estabilidad de Minjue. Si sientes que los movimientos disturbian o distraen Minyue, es que el estado de Minyue no es suficientemente bueno aún. Necesitamos entonces practicar meditación estática, combinarla con la meditación dinámica, por ejemplo, con la Forma cuerpo-mente, doblar el cuerpo, arquear la espalda. Cuando tú lo haces desde el estado Mingyue, es Mingyue que se funde con todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando mueve los dedos, Mingyue a través de los dedos, en el interior a un nivel muy sutil. Y sientes como el Chi y Mingyue fluyen juntos. Y sientes ese nivel muy puro y sientes muy claramente Mingyue. Los movimientos, la sensación de los movimientos, pueden mover, moverte a ti mismo. Y es, es en ese momento es más difícil mantener ese estado. Porque si tienes una muy buena sensación en el interior, probablemente te enfoques en los movimientos y en las sensaciones y no te enfoques en Mingyue. Ese es un buen entrenamiento. Porque en la vida diaria, la vida diaria no es todo el tiempo meditación sentada. Necesitamos trabajar, manejar el, conducir el coche. Necesitamos hacer todo tipo de actividades. Y al practicar los movimientos, por ejemplo, la forma cuerpo-mente o Tai Chi bol en un estado Min yue, es muy bueno para entrenar tu estado Min yue. Así que ahí necesitamos una buena actitud. La meditación sentada es una práctica en el estado puro y pacífico de Mingyue. En los movimientos, practicamos la flexibilidad y la estabilidad de Mingyue. Entonces, en la vida diaria, cuando tú conduces tu coche, Mingyue está conduciendo tu coche. Mingyue está corriendo, hace meditación corriendo. Ming-Yue está danzando. Ming-Yue es que danza. Es el estado Minjue, que se ha vuelto muy estable y flexible. No es solo estar ahí, cuando está ahí no es flexible. Cuando no eres flexible hay menos sabiduría. Cuando eres muy flexible, tú puedes gestionar todo tipo de información. La información llega y tú sonríes y estás en estado Minyue. Y tú procesas la información. En la vida diaria hay muchos disparadores, muchas provocaciones con diferentes informaciones que llegan a ti. Si tú no estás flexible, la información va a bloquearte y min Jue se va a perder a sí mismo. Entonces tú usas min Jue. Puedes usarlo para reaccionar, cuando estás realmente en Mingyue, reaccionas muy rápido, pero de forma relajada. Es una habilidad. En diferentes situaciones, cuando hablamos con diferentes personas, por ejemplo, un presidente, o alguien muy muy importante el inter, en el interior man, si mantiene ese estado de Yue, está entrenándose por supuesto algunas personas meditan toda la vida la mayoría de las veces en ese estado estático. Y llegan a otro estado de vida. Pero son personas, son muy pocas personas. Para la mayoría de las personas, todos los días tienen muchas actividades. Ahora vamos, la última pregunta es combinar la práctica, ¿cómo combinar la práctica con Mingyue? ¿Cómo? Mingyue va al interior del cuerpo, al espacio más sutil, ¿va a través? Siente los movimientos, Mingyue. El cuerpo no puede limitar a Minyue. Y mm -hmm. Minyue se disfruta a sí misma en el cuerpo mm -hmm. y lleva esa intención de amor universal y, bu y buena información. Okay. Bien, gracias. Muy buenas preguntas. Ahora vamos, el tiempo ha ido volando y vamos a cerrar la práctica. Y recordamos a las personas que quieren unirse, el miércoles empezamos para practicar el estado Mingyue Kung Fu. Muchas gracias, muchas gracias por todas las preguntas. Bien. Close eyes. Todos cerramos los ojos. El observador entra, regresa a sí mismo. El observador regresa a sí mismo. You the y entra en ese estado despierto y de, de sí mismo. Y solo se relaja, se rinde, se entrega completamente. Nosotros somos Mingyue puro. Nuestros Mingyue puros van a más allá del espacio-tiempo, se funden juntos, corazón a corazón, y eso forma el campo de conciencia en el nivel sí, Mingyue, ese es el campo de conciencia despierto. Le llamamos así, campo de conciencia despierto. Ese campo de conciencia es muy puro. No hay pensamientos. No hay conflictos de no si aparece algún pensamiento algún pensamiento arbitrario pues es muy armonioso y no trae bloqueos here, ese campo de conciencia es pacífico. Está armonizándolo todo y nutriéndolo todo. Amándolo y disfrutándolo de ese campo de conciencia infinito. Amamos. En el, en el nivel y no, Min Min y no solo en el estado individual de Mingyue ese estado de conciencia transforma todos los niveles de chi y del cuerpo y de conciencia nuestro campo de conciencia, Mingyue, en ese nivel sostiene cada Mingyue individual y también transforma la información del campo del cuerpo de Chi. Más tarde, cuando hablamos de la meditación del campo de conciencia mundial, necesitamos darnos cuenta de que está, de que es un campo de conciencia despierta. Es un nivel de campo de conciencia minyue despierto. Cuando ese campo de conciencia, uh, Ming-Yue, en ese nivel viene al interior del cuerpo con una sonrisa interior, sentimos el interior del cuerpo, súbitamente se vuelve muy fino. Muy bello. Agradable. Y el campo de Minjue invisible está en todo el cuerpo. Y el chi se hace cada vez más y más fino. Me lleva a través a un nivel muy profundo del interior y a un nivel muy sutil. Relaje. Con una pequeña intención muy pura. Vamos a través de esos niveles muy profundos y sutiles. Llevando con nosotros ese estado claro y puro. Sintiéndolo. Like the, the, the, the pure water goes through the soil, the earth goes through the green side. pure water goes through the soil and inside. De la tierra va penetrando a través de. Del suelo penetrando. El agua sigue siendo ella misma. Y así todo va cambiando. El agua sigue siendo. Solo necesitas ir a través y penetrar. Penetrando los niveles más sutiles. Sintiendo que mi que va a través. y así todo el cuerpo se vuelve a un estado de chi puro se relaja, se relaja. todo el cuerpo se vuelve a un estado min yue. Eh. Relajándose. Ese estado es muy, muy armonioso, muy bello. Elevamos el chi despacio. Las manos van por encima de la cabeza. Y vertemos el chi. Minyue está vertiendo el chi. El chi va a través de Minyue y Minyue va a través del espacio de chi. Minge Min está en el centro, cubrimos con las manos el ombligo, tuchi. Yeah, we right, Sentimos que so estamos right brillantes. Transparente Es un cuerpo Mingyue brillante y transparente, despierto. Oh, in Todas las células It's en su interior también están en estado Mingyue. Min y Mingyue lleva la información de felicidad y esa información. Va a través de todo el espacio interior celular. Todas las células están felices. En estado min y amor universal, aman. Y ese amor universal va a través de todas las células, va a través de todo el ADN. Esa información profunda del ADN está llena de amor universal, de la información de amor universal y eso lleva a toda la vida a, un, a, un, a una guía, a un camino perfecto, conduce a toda la vida a un estado perfecto. Separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Okay. Bien. Thank you Gracias a todos. Los organizadores, después de un ratito, después de diez minutitos, nos encontramos. Los organizadores, vamos a tener una reunión muy, muy cortita. Los organizadores, los traductores de diferentes idiomas, muy bien. Gracias a todos. Hola,